Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé por qué, insisto, siempre decimos lo mismo, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el afamado podcast. Nada es original, su podcast favorito. En donde... que no se lo pierde, que no se lo pierde, David Lynch. Sí, ya nos dijo que es, es ultra que no, fan. Sobre todo de los... Pero bueno, ya el maestro Bund ya se metió Ya arruinó toda mi presentación No, no, no, no, no, no Porque vas, yo vas, quería vas, vas, yo le, le pedí la palabra el, el día de hoy Para presentarlo de forma especial Y ya se metió, pero bueno no, yo iba a, a decir ver, pues, pues, Galante con los con los caballeros eh, No es cierto Ya se me olvidó Ya, tenía ¿Ya toda ves, ¿Ya ves? La, Creo que la, la, la voy a tener que dejar Para la siguiente ¿Cómo era tú? No ya, se acuerdo, olvidó, no. ya se me olvidó bueno. Ga Galante con las mujeres. Ay, cómo era. Caballero con los, con los hombres. Gentil no con acuerdo. los niños. No me acuerdo, pero soy, soy, él soy es, todo. Él no es Calimán, él es el maestro Bunt. Pero, y, y, y, y, y no soy gentil con los niños, de hecho. Era gentil con los gatitos. Gentil con los gatitos, mejor, sí, porque con los niños. Bueno, va de nuevo, va de nuevo, entonces. Va, va, va, va. va. Eh, galán, eh, gentil con, ¿cómo es galante con las mujeres? Caballeroso con los hombres Gentil con los gatitos Él es el maestro Bund ¿Cómo estás maestro Bund? ¿Qué tal? Así porque tengo que ser la voz de Calima, Calima Tendría que ser la voz más, más eh. Pues muy bien Aquí este, pues sí Soy gentil con los gatitos Porque con los niños Pues no, el contrario es Dejad que los niños se alejen se de alejen mí. mí Pero bueno <ríe> Este... <coughs> Pues, pues, una semana con, haciendo muchos corajes, ya después este se enterarán o a lo mejor no se enteran del chisme, pero bueno luego les platicaré el chisme ya con mucho poco ¿quién, ¿Quién te manda? Tú? ¿Quién te manda autoexiliarte en el Monterrey canadiense? Pero bueno. pues es que pues ya ves, así, uno que es uno que le quiere jugar al vivo y, y, y estar en el, en, el, en, el, en el continuar en el magisterio. Y además, esta noche, aparentemente, el termómetro descenderá a 40 grados Ay, bajo emoción. cero. qué ¡Qué maravilla! No, clima... Para ya. salir, es para salir con shorts. Entonces, para alimentar tu ah, optimismo. Pero bueno, para seguramente... Para optimismo. <ríe> ese clima pero... espectacular no está presente en Oaxaca, desde, nos, desde donde nos, nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, que, eh, pues no es por presumir, pero... Eh, Ultracinema se puede jactar de que ha, pues si no descubierto, sí ha eh, hecho, abierto estas ventanas para jóvenes, sobre todo chicas muy, muy talentosas, ¿no? De, que hemos ido descubriendo en el camino y nos ha, nos ha, hace muy felices que en esta ocasión eh, Carolina Haschak nos acompañe desde, desde la bella Oaxaca. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, hola. Eh, gracias por la invitación. Acá en Oaxaca no hace tanto frío, de hecho está el solecito. <risas> Para envidia del maestro Bunt. No, ya y acá está el sol, pero pues está de adorno. Ya. Yeah. ¿Cómo estás Carolina? ¿Qué cuentas? Bien, bien, aquí eh, emocionada por compartir. Eh, y... ¿Ya habías estado en el podcast? ¿No, verdad? No, no en el podcast. No, no, no. no. No, digo, el, el ultracinema sí, ya, ya hemos tenido la, la fortuna de contar con trabajos tuyos, todos igualmente sorprendentes, como el que nos trae eh, ahora para, para platicar, Antropos, que como saben, fue, bueno, es parte de la selección oficial de esta edición, que continuará hasta mayo, y, y, y, y bueno, pues Jessica, nos, digo, pues es que Jessica esto es un, no sé por qué pienso en Jessica, también porque esto es tu segundo nombre, Carolina. Nos, es igual, es igual. Nos, nos ha compartido, este es que tu correo es así, ¿no Jessica? Sí, sí. Eh, Carolina nos ha compartido esta, esta maravillosa pieza y, y bueno, no sé Maestro Bun, te veo con muchas ganas de, de empezar tú el interrogatorio. Pues sí, la verdad es que después de esta semana que les digo tan, tan azarosa, desahógate, caótica... Desahógate y con, de, de, mucho, de muchos corajes, así como Anaya, me da mucho coraje, pero lo mío sí es, lo mío sí es cierto. Este, pues es un gusto eh, tener a, a, a Carolina hoy como, como, como invitada. Eh, como bien dice Micha, efectivamente ya hemos tenido en Ultracinema su, sus trabajos, recuerdo particularmente esa, esa proyección interesantísima eh, de, de cine expandido como virtual, eh, extraño que hubo en, en, en Tepic, que también Tepic fue virtual ese eh, 2020, y, y pues, y pues eh, me, da, me da mucho gusto, y, y pues sí, finalmente, nada es original, pues es un oasis que, que vengo, vengo buscando eh, cada semana, yo también, porque pues sí, uno, uno se pone bien bien loco de pronto y, y luego digo, ya voy a tirar la toalla, pero lo bueno es que siempre tenemos invitados que, que, nos, que nos inspiran bastante, pues bueno, Carolina, pues es, es, es, es una, una de ellas que es efectivamente la primera vez que está en el, en el, en el podcast y pues la, la, la pregunta, digamos, eh, pues obligada, casi, casi, ¿cómo, cómo es que te acercas a la, a la reapropiación? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? Eh, ¿Qué te atrajo de esta, de esta iteración del cine, del cine experimental? Platícanos un, un poquito de eso como para abrir boca. Híjole, pues ya tiene un rato que que empecé con esta práctica de reapropiación. Eh, igual siento que me gusta, bueno, me, me atrae mucho como esta idea de, bueno, de cubierta y mucha gente más que dicen que, bueno, en lugar de reapropiación es como adoptar imágenes huérfanas, ¿no? Y eso me, me ha llamado mucho la atención últimamente, igual debido por la proliferación de imágenes en bueno, en la red y en todos lados, eh, pues yo vengo también de, de una generación en donde todavía aprendí a hacer foto análoga, eh, a principios de los 2000s, y bueno, o sea, a partir de ahí, pues ha sido una locura, ¿no? De, de, pues en mi propia práctica, en cuanto a producción de imágenes, uf, no les quiero contar así la cantidad de... Fotos que tengo de videos, porque luego me compré una Handicam y bueno, o sea, <risa> era una, la clásica, así que salía a la calle con mi Handicam y bueno, tengo muchísimo material. Eh, porque un poco la forma en la que trabajaba en ese momento era eso, ¿no? Un poco salir a la calle, hacer como estas derivas, eh, pues un poco ahí llevarme la camarita y lo que llamara mi atención, pues lo grababa, lo ajá, y, y bueno, pues, tengo un disco duro lleno de fotos, videos, este, hasta que ya como, bueno, en un principio sí trabajé mucho con ese material. Eh, pero bueno, ya llegó un momento en el que conocí también, eh, bueno, gracias a Elena Pardo y a un taller que tomé con ella, de animación low-tech, era en ese momento, en el centro multimedia, pues ella me introdujo a este mundo, ¿no? De, bueno, pues hay que reapropiarnos de archivos, de acá hay fuentes y eso. Y dije, bueno, ya de aquí soy, ¿no? O sea, como que, pues conecté mucho con esa parte y, y con la riqueza que hay, ¿no? En, en ciertos archivos. Eh, que, que, pues sí, me parecían muy interesantes. Entonces, pues yo los veía y elegía ciertos clips porque en ese momento hacía mucho cine expandido también eh, y bueno pues utilizaba esos clips para mezclarlos en vivo, eh, hacía colaboraciones con pues, sobre todo amigos músicos en ese momento eh, y, y bueno utilizaba ese, ese archivo eh, en particular pues me clavé mucho con Prelinger que, que hasta la fecha pues lo sigo utilizando y y ya, o sea, a partir de ahí, pues sí ha sido como, pues como mucho, yo, yo apuesto mucho por la ecología también, ¿no? O sea, en, no solo en las, la producción, digamos, en este caso, eh, de la práctica audiovisual o, sí, como artística, sino pues en muchos aspectos de mi vida. O sea, siento que ya hay demasiadas cosas que el humano ha producido, entonces ya no hace falta producir más, sino pues, justamente cómo hacemos uso de eso que ya está ahí, ¿no? Y, o sea, hables de, pues no sé, muebles, este, basura, ¿no? Que, bueno, lo que se considera como basura, o en este caso como archivos, pues, muertos, que hay que sacarlos de la tumba y, o sea, justo adoptarlos. Y, bueno, esa, esa cosa se me hace como una, pues sí, como una postura de vida, ¿no? De hacer con lo que ya existe, se me hace increíble. Bueno, no sí, sé, un poco está, por ahí. No, está maravilloso, así justo el, el, el cine de reapropiación, el cine reciclado, eh, es, está por ahí, ¿no? Eh, ese es el principio de, de, pues de las partes que los demás no utilizaron, o aunque las hayan utilizado, ¿no? Pero, pero es, es, es como encontrar entre entre sí, entre la basura, entre los materiales que le sobraron a alguien, entre los materiales que uno mismo no utilizó, ¿no? Porque también recuerden que se vale hacer películas con materiales propios que, que, usimos, que usamos para otros proyectos. Eh, y, y bueno, todo eso es material pues para poder crear nuevas cosas y como dices tú, sacarlos, deja, que dejen de ser archivo muerto y, y terminen siendo utilizados en, en, en nuevas creaciones, ¿no? Eso es... Parte de, la, de, lo, de lo que a mí personalmente me, me llamó la atención de, del cine de, de reapropiación. Eh, pues eso, ¿no? De cómo los archivos tienen, pueden tener vida, ¿no? O sea, más allá de ser repositorios, eh, pues ahí de, de cosas que, que, que solo a unos cuantos le pueden interesar, ¿no? Eh, no, son, son sujetos de, de trabajo y de, de análisis. Y tú has llevado a la, a la perfección este, esta esta indagación en los archivos, tanto en tu pieza Tlactipac, como ahora en Antropos, haciendo un uso, y bueno, por supuesto, en la maravillosa presentación que nos hiciste en Oaxaca, que fue un, un momento sublime ahí junto a la laguna en Gelatao, en, en eh, estuvo maravilloso. También en esa, en esa presentación de cine expandido, este, utilizaste materiales del archivo Prelinger, ¿no? ese es, es bueno, nada más que quiero que nos platiques un poquito más a fondo sobre eso, sobre, este, este proceso de utilizar este archivo que para quien no lo conozca, bueno, de entrada todo el mundo tiene que conocerlo porque es una fuente inagotable de, de recursos para, para crear lo que a ustedes se les ocurra. Es el, un repositorio pues, gratuito de, de materiales de diversas índoles, básicamente materiales eh, que el gobierno norteamericano generó eh, particularmente en la Guerra Fría, ¿no? En este periodo, pero desde siempre ellos han hecho toda esta cuestión de, de educar a la gente a través de, de, del audiovisual. Entonces, bueno, hay una cantidad increíble de, de materiales y la verdad es que has sabido, yo pienso que has sabido explotarlo con, con maestría en, en, en tus piezas. Platícanos un poquito cómo, cómo te acercas a, a, a, a este maravilloso acervo que es el archivo Brelinguer. Sí, coincido en que es una fuente inagotable, yo la verdad es que cada vez que me meto a buscar materiales así, encontrar unas joyas. Eh, sí, eso, sobre todo lo que decías, ¿no? Como videos educativos, científicos. Eh, yo ahí pues creo que también encuentro una salida a mi eh, deseo frustrado de ser bióloga <ríe> y astronauta. Porque pues eso, como que eh, estos materiales increíbles, no sé, de, de plantas o de, sí, no, no sé, como de los astros, ¿no? Como que me, me gusta mucho la estética, el color, pues, de los materiales, ¿no? Que encuentro ahí. Eh, sí, que casi, casi no necesitan, o sea, de hecho el video de Antropos pues, no tiene corrección de colores, tal cual el color ¿no? de los videos originales. Y me encanta, ¿no? Y... Y sí, o sea, igual pues ya ahorita tengo, digamos, como que la forma en que trabajo un poco es eso, como que me meto al archivo, estoy pues ahí buscando material, eh, descargo pues la película que me interesa eh, y de ahí eh, voy seleccionando pequeños clips de dos o tres segundos, que bueno, yo pues tengo ahí como mi archivo de, de clips para, para manipularlos en tiempo real y con esos clips pues ya este, digamos que a partir del Resolum voy creando esta narrativa y, y ya a partir de ahí pues se crea digamos ya la forma pues sí, como cortometraje en este caso ajá pero sí, todo es del Resolum, digamos que lo voy eh, editando en tiempo real, algo así <risa> ajá pues qué, qué interesante. Ahorita nos platicas un poquito más de, de ese de software. Pero bueno, vamos a saludar a Carla que nos honró con su presencia el día de hoy. Carlita, ¿cómo andas? ¿Qué onda? vientos? pues sí, pues dije, bueno, está bien. <risa> gracias, gracias por la deferencia. Está <risa> bien, está bien, vamos a, Ay, a ver un rato. <risa> todo, todo bien, escuchando bien. un poco. Pues antes de que, de que cualquier cosa suceda y te tengas que ir intempestivamente, platícanos. Bueno, aquí está este Carolina, te presento a Carla, Carla, Carolina. Eh, sí, hola. Pues aprovechemos para escuchar qué, qué piensas, qué, qué, qué tal, cómo viste Antropos. Eh, sí, pues bueno, vi la pieza, está... Me, justo pensaba en si tenía o no este, corrección de color porque me parece que en efecto los colores de los materiales son, están muy bonitos, o sea, sí sí me gustó bastante estéticamente y, dije, ay, sí, o sea, no sé, es lo que siempre te lleva a decir, no manches, es que qué diferencia, ¿no? Este, eh, eso fue por un lado, que lo que pensé sobre el material, que sus colores y demás. Pues eh, del otro eh, hice dos ejercicios, por un lado, pues la, la neta sí, primero este, leí la descripción del, de la pieza y la vi como ya con esa descripción y lo traje, dije, bueno, si no tuviera esa descripción, ¿qué entendería yo? ¿no? Dentro, o sea, al ver la pieza, si realmente me llegaría un poco ese mensaje o no. Y por fortuna, sí, de algún modo sí llega ¿no? el mensaje, tal vez no tal cual como lo dice la descripción, pero sí, de algún modo uno piensa, bueno, sí, se está haciendo una referencia a todo este, como, como a la creación, creación humana, ¿no? Porque las manos finalmente representan un poco eso, luego los guantes y tal, entonces de algún modo cómo se va construyendo todo no con la parte también técnica no de o sea las cosas que presentan no lo tecnológico y demás y cómo llega un clímax en donde pues hay una explosión y de repente ya empieza a ver todo desde afuera no bueno el universo y demás entonces eh, de algún modo sí te lleva a eso, ¿no? Como a pensar, bueno, tiene que ver con nosotros y con tal vez cómo en efecto hemos manipulado las cosas para que de algún modo, este, eh, de repente terminemos o vayamos terminando con el mundo que conocemos y quién sabe después qué pase, ¿no? O así. Eh, ese fue mi ejercicio. ¿no? mi ejercicio de al ver pie la pieza de dos formas, ¿no? ya como con la idea de ah sí trata de esto y la otra quitando esta idea ¿no? de qué me comunica realmente y, y creo que eso me gustó bastante porque a veces eh, o muchas veces pasa que hay piezas que pues tienen toda una descripción muy compleja y demás, tú las ves y pues como se presta mucho al rollo de es que es experimental y tal, eh, y tú las ves y dices, pues la neta es que no me dice absolutamente nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y, o sea, y podría ser cualquier otra cosa, pero para nada me llega al punto de, no sé, ¿no? De, de lo que esa persona según quería expresar o así. Y con esta sí, sí tuve este, esta conexión, ¿no? De que de algún modo, si, aunque no tuviéramos el, el antecedente o esa referencia... Pues sí, no, o, sea, o sea, a mí sí me hizo pensar justo en lo que de algún modo mencionas en la descripción, ¿no? De, de la piecita, y eso me pareció muy bueno. <risa> pareció muy bueno porque a veces se justifica mucho el rollo, es que es experimental, es que es no sé qué, y haces cualquier jalada, bueno, o no jalada, bueno sí, jalada, y la neta es que no hay nada, ¿no? Solamente son... Efectismos o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso me gustó bastante, que, que sí hay la sensibilidad, ¿no? O sea, y sí hay un discurso, sí hay una forma que te va llevando poco a poco, aun cuando son estas imágenes que por sí solas podrían ser totalmente disímbolas. No sé, ¿no? Algo así. Eso me, me pareció bastante chido. Uh -huh. eh, qué bueno. Qué bueno escucharte, Carla. Sí, o sea... Eh... Pues es como un tema, digamos, bueno, son varios temas, pero sí, el antropocentrismo es como algo que he estado trabajando eh, hace unos años. De hecho, el TICFAC un poco también va de, pues sí, como la pieza anterior eh, que había hecho. También habla un poco de eso, como de esta visión cíclica, ¿no? De, de bueno, eh, vida, muerte, vida. Y... Y bueno, en este caso en particular, pues sí era algo más, eh, sí, digamos que, que un poco esta crítica, digamos, a, a disociar eh, cultura-naturaleza, ¿no? Como sociedad-naturaleza, o sea, como, pues sí, justamente el antropocentrismo viene de una idea de progreso, pero desde la dominación y el control, ¿no? De, de recursos naturales, de, bueno, de, otros, otras especies, ¿no? Y, bueno, eso eh, viene también de que estaba como en esa época, hace como 3, 4 años que empecé a trabajar como este tema, pues sí, como muy influenciada por eh, Rosy Braidotti, Donna Haraway, Bruno Latour, así como todas estas críticas, digamos, al antropocentrismo. Eh, y, y sí, o sea, de hecho, eh, pues todo este no sé, como estos avances científicos, tecnológicos, como que también se ven un poco ahí en la pieza y, y eso, ¿no? Como que es una, pues sí, un cuestionamiento de a dónde nos lleva todos esos avances y no es al buen vivir, ¿no? O sea, como que solo es como una cosa de, de destrucción, ¿no? O sea, como, sí, no sé, como que ahí, bueno, ya cada quien sacará sus, <ríe> sus conclusiones, pero sí, en lo personal he venido trabajando mucho con, con el tema del antropocentrismo y, y bueno, estéticamente me encantan así los videos de, de Prelinger, de, de eh, eh, no sé, estos videos de tecnología y donde están como manipulando como aparatos gigantes, ¿no? Que bueno, al inicio de las computadoras o cuando había estos aparatos increíbles, como estéticamente son muy lindos. Y tengo otra pieza donde uso solo ese material así de personas manipulando esos aparatos gigantes o máquinas o, no sé, como botoncitos y pantallas que se me hace, pues hasta ciencia ficción, así muy lindos. Eh, pero sí, sí, sí, o sea, al final, mmm, pues un poco mi proceso no es así como, ay, voy a hacer una pieza del antropocentrismo, sino que, pues va saliendo como más libre, y de hecho hasta que tengo que escribir un texto de la pieza es cuando digo, ah, claro, pues la pieza... Es esto, ¿no? Que he estado como inconscientemente trabajando. Ajá. Pero bueno, un poco eso por ahí. Está, eso está divertido, no sé. Eh, uh -huh. eh, porque al final de cuentas el, tu trabajo es, es un reflejo, pues, eh, casi casi pristino de tu, de tu esencia, ¿no? O sea, tú trabajas por los temas que sientes que, que, que con los que te sientes cómodo, los que te hacen feliz, no sé. O sea, yo, a mí me gusta que, que mis piezas sean divertidas las cosas que ha hecho trato de que sean así el maestro Bunes es mucho más serio y sus cosas <risa> no, no es cierto, el maestro Bun es, es también tiene ese estilo, ¿no? Hay, hay quienes trabajan estos asuntos mucho más politizados ¿no? que se van por, por estas cuestiones más políticas, más de, de luchas sociales y, y, y bueno pero, pero esa es, es parte y, y también de la, de la magia de, de la reapropiación, ¿no? De, de, de la, la riqueza de materiales, como tú lo decías, o sea ya Gustav Deutsch, este eh, artista austriaco que re, re, falleció, falleció justamente mientras estábamos en Oaxaca, en Gelatao, en esa semana, eh, en el 2019, eh, tenía una frase que decía, ya todo está filmado. Entonces, ya eso te, te dice un montón, ¿no? O sea, ya, ya para qué le hacemos, como tú lo dijiste, para qué le hacemos al cuento. Podemos tranquilamente retomar de todo lo que ya está filmado, algo que termine diciendo lo que nosotros queremos que, que diga, y eso me parece una cosa brutalmente poderosa, porque nosotros sí, los, bueno, los reapropiacionistas, los cineastas de reapropiación, los cineastas que emplean la, las formas del cine reciclado, pues pueden hacer eh, un montón de películas, eh, platicaban bueno, parte de la, del enojo del maestro Bund es, es el estar esperando que, que, que la gente te responda, ¿no? Estar esperando que la colaboración con otros, que el cine tradicional, pues sin la colaboración de los demás estás prácticamente frito, ¿no? Eh, hay, hay partes que, pues, por más que tú quieras, eh, mucha cancha que cubrir, ¿no? Por más que tú quieras, pues, no, no la abarcas toda. Puedes aprender a hacer pequeñas cositas, puedes aprender a... Pero hay partes que, que sí necesitas colaboración y acá, sin embargo... Eh, entonces, puedes tú dedicarte tranquilamente a hacer tu película como tú quieres en tus tiempos. Eh, el Maestro Bund ahorita a, los, a 40 grados bajo cero, pues seguramente debe ser una etapa de lo más creativa, ¿no, Maestro Bund? Pues, pues mira, ya se me congelaron un poco las ideas, pero lo bueno es que me voy a conservar joven y bello este, en, en, por mucho tiempo más, entonces yo creo que ahí va a aguantar. O, oye, estaba, estaba también viendo Queremos Pastel, ahí, ahí sí trabajaste el color, ¿no? Ahí sí hiciste, según, según yo, sí, sí trabajaste como para unificar todo. El color, eso me, me parece bien interesante, que, que, que en ambos, bueno, tanto en Antropos como en esta pieza, están estas dos, dos pantallas. Platícanos un poco esta, esta decisión estética de utilizar estas, pues las dobles pantallas, ¿no? Su, supongo que tiene que ver un poco con esto del cine eh, expandido, sí. pero pues platícanos un, un chirris, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh... Justo iba a mencionar Queremos Pastel, que también es una pieza que, bueno, ahí es una pieza dividida en tres partes, pero surgió de hecho en la pieza en vivo que, que se presentó en Ultracinema 2019. Uh, y estaba pensando eso, que muchas de mis piezas, primero empiezan siendo piezas en vivo, como de cine expandido, y luego ya como que quiero compartirlas, digamos, a más gente y las termino pues eso, no, haciendo como un, un video grabado para compartirlo. Y eh, pues ahí también es esta misma idea no del antropocentrismo, está dividida en tres partes. Eh, y sí, ahí sí, pues la mayoría del de material sí es blanco y negro, y lo que no está en blanco y negro, pues lo, lo pasé de blanco y negro para unificarlo. Eh, y lo de las dos pantallas, pues a mí me gusta mucho ese recurso, porque digamos que es un recurso de edición, como que me gusta mucho el jugar con la edición. Entonces, eh, pues a partir de la eh, superposición, bueno, de poner do, una imagen junto a otra, digamos, eh, lo, que, lo que hago es ese juego de asociación, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, no sé, como en una pantalla vemos eh, unas manos manipulando como a un pajarito, ¿no? Así que le están abriendo las alas, y así y en otro, pues, como una imagen de... de un centro de salud psiquiátrico de los años 20 en donde un doctor está como manipulando a un paciente, ¿no? Entre comillas, este, y bueno, o sea, como hacer este tipo de asociaciones, ¿no? Como que se me hace muy interesante, como a mí pues me sugieren ciertos significados, sensaciones, emociones y es lo que busco, ¿no? Al, al jugar con estas dos imágenes, ¿no? Una junto a otra. Sí. Un poco por ahí. <ríe> sí, pues está justo, bueno, es que es que la verdad es que hemos, hemos tenido aquí recientemente invitados muy jóvenes y como que abordan diversas pers perspectivas eh, de trabajo y esta, bueno, me parece que es la que más se acerca a la a la reapropiación pura y dura, ¿no? Eso es interesantísimo cómo eh, esta concatenación de ideas, concatenación de, de, de imágenes que, que mencionas, pues va, pues con eso vas construyendo el, el, el, el discurso. Y yo entiendo perfectamente cuando dices que al final es cuando ya le, le, le, le terminas de dar como, un, como un, un enfoque hacia dónde crees que puede ir la pieza, porque de repente es eso, ¿no? Sentarte a, a, a picarle, sentarte, sentarte, sentarte a editar, y, y la, la, las imágenes van fluyendo, no es que, digo al menos entiendo porque yo también las, las cosillas que he hecho es así, de repente más, más bien picándole, a veces con la música, que también eso te quiero preguntar, es, es parte importante ¿no? de, de, de, de tu trabajo, esta cuestión musical, a veces eh, puedes crear la pieza justo siguiendo el ritmo de la música, y, y, que la, y construyendo las imágenes al ritmo de la música, eh, has trabajado con Eduardo B.C., que así, así es como su nombre artístico, y ya lo, lo conocimos también que, en esta presentación maravillosa de, de Ultracinema, eh, pero también has, estas otras piezas musicales, las, las, o sea, las encuentras también en internet, son de, de algún sitio gratuito, tienes amigos que las componen para ti, ¿cómo, cómo funciona esa parte para, para tu trabajo? Pues ha habido eh, como distintos casos, como, como que por un lado sí, eh, o sea, bueno, como que mucho tiempo, este no sé, como que empecé haciendo videos de BJ, digamos, como para fiestas, entonces se me hace como, como muy lindo poder jugar con la imagen a partir del ritmo, ¿no? Como que al final, pues es eso. Como imagen el ritmo, como que es lo mismo los elementos que la música, digamos. Eh, y bueno, se me hace muy divertido. O sea, como que yo cuando hago cosas en vivo me divierto mucho, por eso los iba haciendo. Eh, aunque bueno, todavía no logro vivir de eso, pero lo hago porque me divierte mucho. Este, pero sí, o sea, igual. Eh, ha habido casos diferentes, por ejemplo, eh, la pieza de Tlalticpac, que también surgió de una pieza en colaboración con Eduardo BC. ahí sí, digamos que él y yo teníamos un proyecto de performance audiovisual, le llamábamos, <risa> en donde, bueno, él, bueno, hacía como eh, diseño sonoro en vivo, como toda la parte sonora, eh, él la iba haciendo en vivo y pues yo iba mezclando videos en vivo. Y bueno, entre los dos pues íbamos construyendo la pieza en vivo, ¿no? y eh, Después también me pasa mucho que quiero hacer una pieza y pues busco, no sé, me gusta mucho la música de Gioni, que de hecho la música de, este, de Antropos es de él, eh, porque se me hace una música muy como evocativa, como muy cinematográfica, o sea, como que yo la escucho y me vienen imágenes a la cabeza y, y eso no como que se me hace muy muy linda y bueno pues en este caso yo eh, tenía la pieza bueno tenía más o menos la idea de la pieza digamos y pues le dije si o sea le pregunté si, si podía usar esa pieza eh, que él ya de hecho la tenía para o sea la acaba de lanzar en un disco digamos en el 2020 y y yo lo había escuchado porque, de hecho, le hice la ilustración para, para ese disco. Entonces, bueno, es muy amigo mío y, y lo admiro mucho. Y me gustó mucho cómo quedaba esa canción. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco como yo elegir la música y ya sobre la música como que terminé de hacer esos cortes eh, ya para que quedara, sí, en base a la música, como que terminé de editar, ¿no? Eh, pero hay otros casos, eh... sí, como que puede funcionar también eso, ¿no? Que tengo la música. Por ejemplo, hice una colaboración con un chico eh, que, bueno, en ese caso era una pieza de videopoesía y entonces él me mandó como una pieza, digamos, ya con ajá, como con texto y, y música y pues ahí yo un poco fui construyendo la pieza. Como que puede funcionar ahí dependiendo del proyecto. Eh, y sí, o sea, a mí, por ejemplo, mmm, lo que decías de, de, de hacer colaboraciones es difícil, o sea, a mí me cuesta cuando hay mucha gente en el equipo, como que uff, y para ciertos procesos también, o sea, como, como la edición si sí es una actividad que, bueno, como que me funciona mejor hacerlo en mi casa yo así como, <risa> ajá, eh, digo, he intentado hacer edición colaborativa y, y sí, sí es todo un reto, pero... Pero sí, o sea, hay, hay otras partes, por ejemplo, estas piezas de cine expandido, en donde me encanta colaborar, ¿no? Y, y eso, como que aprendo un montón y como que, como el diálogo que se, que se hace en vivo, se me hace como mucha magia, no, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, y bueno, últimamente he colaborado con, pues no sé, como artistas escénicos, como haciendo más video, pero ya para eh, artes escénicas. Y también me encanta, o sea, con bailarines, actores, este, uf, es súper rico, así, está increíble. Oye, Carolina, sin querer acaparar lo que Antonio y Carla, que tengan que decir, bueno, yo, esa parte de la edición, creo que para el, en general para el cine experimental, supongo que como, como la experimental es un poco más amplio y, y no solo implica sentarte a editar, digo, puedes hacer otras, otras partes de, de tu película, eh, eh, en, en esta versión más amplia del cine experimental, pero en, la, en la, el cine de reapropiación, eh, la edición es prácticamente todo, ¿no? O sea, ahí sí, como dices esto es una cosa súper íntima, eh, pero bueno, a mí me sorprendió, yo conocí a, a una cineasta de reapropiación que no sabía editar, eso se me hace, una, sí. o sea no, no, no lo, Mi cerebro sigue procesando Cómo es posible que tú te puedas Sentar a hacer una película de repropiación Y no, no sepas editar tú uh -huh. eh, Bueno, eso por un lado Y por otro lado eh, Bueno, antes de, de cambiar de tema eh, Es, es eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esta cuestión De la De la Pues justo eso, ¿no? De, de, de que las, las chicas le están entrando Durísimo, ¿no? Hay ahí, ahí talentosos personajes mexicanos que, que están como contemporáneos tuyos, que están entrándole duro a esto, ¿no? Y, y, y sí percibo yo una, un número creciente de, de, de mujeres. No sé si, si solo es porque ahorita está, está de moda una cuestión femenina y porque están saliendo, como que o sea se están descociendo porque pues, hay chance. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este asunto? Pues a mí me parece increíble. Sí, pues... No sé, se me hace como que es un te, Tendrá poco... que ver con la sensibilidad, no sé. Sí, tal vez. O como también, mmm, pues como que siento que hay mucha libertad, ¿no? Y, y bueno, también pues venimos de, sí, como una tradición en el eh, cine, digamos, más tradicional. Pues sí, que estaba más ah. preparado por varones, hombres. Eh, sí, en donde pues las pocas mujeres que había pues eran eh, desempeñando ciertos roles, ¿no? Como muy específicos, como que había roles donde las mujeres pues todavía no podíamos entrar. Ahorita ya eh, se está intentando un poco más, eh, pero sí aquí eso como que se me hace que es bueno el cine experimental. Yo al menos encontré como un terreno de libertad, ¿no? de expresión que, que no encontré en otros lados. O sea, como sí, como muy rico y como y bueno, también como. como pues no sé si va a sonar un poco, pero, pero como una comunidad, porque al final. Pues yo hacía mis cositas, pero no se las enseñaba a nadie porque me daba pena y de pronto saber que hay más gente también haciendo esto es pues súper importante, ¿no? Y decir, wow, o sea, como que lo que hago pues sí resuena en otras personas y, ¿no? Como que eso es bien importante y pues hace 10, 12 años que yo empecé como a hacer mis videitos, pues no, no había tanto como esa comunidad que hay ahora. Bueno, gracias. A ustedes, a Ultracinema y a mucha gente que está, ¿no? Como haciendo, este, pues esfuerzos para que esto cada vez se difunda más. No, pues que, digo, sí, como ya lo hemos dicho, ¿no? La familia, la familia va creciendo y como toda familia, pues ahí vas descubriendo que tienes parientes que, que ni, ni te imaginabas o, o vas... O, o los parientes van saliendo así como que ay visitas un lugar y te encuentras un pariente, ¿no? digo ya bueno, Afortunadamente sí. esta pandemia nos ha ayudado a que la, la familia ultracinema eh, crezca pues, a, más allá de México, ¿no? Ya hemos, hemos tenido ahí. Y también ahí están las, esas partes de la familia que no quieres ni ver, ¿no? Es que, <ríe> que te caen regordos, pero sabes que están ahí, pero bueno, en fin, no vamos a meternos en esos recovecos pero a mí lo que me gustaría comentarte es eh, otra de las, o sea, digo este podcast se trata de, de, de hablar maravillas del cine experimental y no nos vamos a cansar de hacerlo, pero es que de verdad es que es maravilloso, eh, esta dimensión que ustedes le agregaron, digo el cine expandido es eso, justamente llevar más allá de la pantalla a la cuestión más performática eh, una intervención visual no y si es, en, si es como bueno no, así es, no el cine expandido es Funciona en el momento, eh, normalmente las, las funciones, tú la ves ahora y si vuelves a ver el mismo, este, la misma presentación en otro lugar, pues será completamente distinta porque va fluyendo tanto la música como el sonido. Pero a mí me fascinó esta dimensión extra que ustedes le agregaron en, en, en Oaxaca, para los que la, la pudimos presenciar, pues bueno, la verdad es que sí queda como un, uno de estos eh, momentos espectaculares en, en la vida, ahí en, en ese lugar maravilloso. Que además estaba Jera ahí haciendo un performance en vivo, ¿no? O sea, es una dimensión extra que me pareció brutalmente sorprendente. Te debo confesar que cuando lo propusieron, pues yo tenía mis dudas. O sea, en realidad no te conocíamos, no conocíamos más que tu trabajo. Pero bueno, la verdad es que la TICPAC, también aprovecho para decir que fue una de las piezas que más llamó la atención de todo ese año. de La incluimos en la selección mexicana. Y, y de hecho cierra la, la compilación fue de las que más con las que más la gente de, se quedó se quedó dando vueltas el cerebro y entonces bueno ya dijimos ahora le vamos a darle chance a a estos, a estos jovenzuelos a ver con qué nos salen y, y fue verdaderamente sorprendente esa, esa dimensión no, no, espero que no la pierdas porque sí le da un extra no y, y digo eh, afortunadamente lo hemos platicado también el cine experimental pues se puede cruzar con un montón de de, de otras artes, ¿no? porque hay quienes pintan sus películas, ¿no? que las, las intervienen manualmente, las, las, eh, eh, eh, se han hecho incluso esculturas visuales, ¿no? o sea, te digo, con toda esta idea de, de mezclarla con con, sí. con otras artes, instalaciones, por supuesto, eso me pareció fantástico, entonces no sé cómo, cómo si se si, si ha seguido trabajando por ahí con, ese, con esa cuestión todavía más performática o. o Okay. ¿O qué? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues ahora en año pandemia no hubo muchas cosas en vivo acá en Oaxaca y supongo que en ningún lado del mundo, pero ya como este, bueno, en 2021 se empezó a reactivar un poco y sí, la verdad es que eh, he tenido oportunidad, eh, hace poquito nos invitaron, eh, tengo un proyecto acá en Oaxaca con un amigo que hace animación en vivo, que está increíble. Gawar Mengol, de hecho, también es un gran animador. Eh, y con Iván, que es un chico que hace también audio, sonido. Eh, bueno, él se encarga de la parte de sonora. Eh, y nos invitaron a eh, el Centro Cultural de Teotitlán del Valle. Fue el aniversario. Y pues fue súper lindo, ¿no? También hay como que hay una magia ahí en, en la cosa en vivo que que es muy rico, y también como, pues la retroalimentación en el momento, ¿no? La energía que se siente también de la gente que está presenciando, el diálogo después, ¿no? Terminando la pieza, como que, pues no sé, como que me gusta mucho. Y, y sí, o sea, también eh, con una bailarina que se llama Natalie vázquez eh, y otro chico que también se encargaba del audio, eh, hicimos una... Bueno, una pieza que se presentó tres veces y pues cada vez era diferente. Y, y sí, o sea, ha habido así como cositas que, que a mí me, pues me motivan un montón, ¿no? A seguir así como explorando, colaborando. Eh. Sí, como ahorita estoy queriendo, pues como construir así, como bueno, como llevarlo más a la materialidad, digamos, y construir, digamos, aparatitos que reaccionen al sonido y que emitan luz, pero no sé, como jugar más así como con aparatos y, y construir mis propios aparatos en esta cosa de hackear, hablando de la edición hacker, pues sí, como que luego esos eh, controladores o cosas así son súper caros, entonces pues cómo construir nuestros propios juguetes, ¿no? que al final yo siento que son como juguetes para para manipular video, luz, sonido, no sé cómo, eso. ¡Órale, qué maravilla! No, pues yo no sí. sé, Maestro Bun, yo la verdad es que ya, ya también estoy como usted, de repente digo, ya al carajo, nadie nos pela, el cine experimental no sepa nada, pero te juntas con, con jovenzuelos como estos <risa> y te dan un montón de ganas de, de, de, de seguirle haciendo. ¿Cómo ves, Antonio? Absolutamente, porque además, eh... Pues uno de mis, de mis objetivos es también aprender electrónica y dejar de depender de muchas cosas, de muchos personajes para poder transferir película, para poder hacer cosas locochonas. Y la verdad, sí, uno de pronto dice, ¡ay, ya! Que se vaya todo, ¿no? Pero pues sí, eso es justamente lo que me gusta de nada. Es original, que podemos platicar de hackeo y no nos va a pasar absolutamente nada. Bueno, ya nos platicaste un poquito de, del de, de, de, de, de interés eh, que tienes como con esta, como, como pues los, eh, trabajar con esta, esta materialidad, algún, algún proyecto como a futuro, como específicos que nos quieras platicar o eres como yo que, soy supersticioso y luego no me gusta platicar porque se me ceba no sé si quieres platicarnos de lo que, de lo que viene eh, aunque bueno finalmente esta efectivamente esta situación pandémica pues ha evitado que pues, se hagan muchos, muchos eventos eh, pues de, de, sobre todo la cuestión como tan, tan presencial y el cine expandido mucha habla con la verdad cuando uno dice bueno voy a no, no lo veo hoy, pero lo veo mañana, pues es una pieza completamente distinta, o potencialmente puede ser una pieza completamente distinta. No sé si nos quieras platicar un poco de lo que, de lo que viene, de los planes. Me, me llamó mucho la atención la, la, el, el título de la pieza musical, que eso también me gustaría remarcarlo, acentuarlo, el trabajo sonoro en sus piezas. Es bien, bien interesante. Como bien... Bien orgánico me llamó mucho la atención el título de ligar en un museo. Yo no ligo ni en Tinder, entonces pues, no bueno, eso está, no eso está este como como aterrador. Ya, ya también ultra no más va a tener Tinder porque pues el cine experimental es seductor, entonces pues una de esas hasta tenemos ya nuestra cuenta ahí en en Tinder, este, para para seducir a a, a quien se deje con el cine experimental. Sí, bueno, de proyectos, eh, me gustaría, pues eso, continuar eh, haciendo cosas en vivo, a la par que sigo haciendo pues, más piezas, digamos, para compartir en festivales y así, eh, y pues seguir haciendo colaboraciones, como que eso me gusta un montón, eh, digamos, para piezas en vivo, y bueno, también para todo tipo de piezas, ¿no? Pero, eh, y bueno, también ahorita eh, en esta crisis de la mediana edad, ay, este, pues he estado haciendo más experimentos sonoros, como que me, me llama mucho, siento que está muy conectado también como, pues lo que hablábamos de ritmo, ¿no? Como, como, como, que siempre he tenido esta cosa, ¿no? Con, con la música eh, y el canto, como que estoy explorando ahí, y, y bueno, de hecho la pieza, eh, la de Queremos Pastel, pues como al final, pues yo le terminé haciendo ahí unas guitarras eh, distorsionadas, ajá, entonces esa, esa música, es, bueno, es la primera pieza que le pongo música, digamos yo, eh, que no sé, luego me siento rara, así porque es como, pues yo haciendo todo, ¿no? <risa> como yo, ajá, escogí el archivo, lo edité, le puse música, es como, bueno, no sé. Pero, pero sí, o sea, como que dije, bueno, eh, al final pues es algo que me gusta, que disfruto y, y, y sí, me encanta. O sea, también como que me gustaría empezar a colaborar más también haciendo música. O bueno, estas mezclas, ¿no? Estos cruces de... Música, video, eh, diseño sonoro y, y eso, viajar mucho haciendo piezas de cine expandido. Eh. Entonces, si se hace la edición en The Postland, <risa> espero que ahí nos veamos. <risa> Seguro por ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que estamos esperando pues cómo evolucionan las cosas, ¿no? Ya teníamos acá. Eh, todo diciembre, pues bueno, era obvio que se estuviera en verde, pues por cuestiones más que económicas, uh -huh. más que de salud económicas, y ahorita resulta que estamos en anaranjado, entonces seguimos a la espera, la verdad es que sí, nos encantaría, ya lo platicaremos en, en, ahora sí, más cerquita a la fecha, más en corto, porque nos encantaría volver a poder presentarle al público una cosa así como la que, sí. la que hiciste, este, estaría, estaría fantástico, pero bueno, ya, ya lo platicamos, porque sí, Depende sí. desafortunadamente de otros factores. Y si no, pues igual, digo, yo sé, esa parte es la que más extrañamos, ¿no? O sea, sí ha estado muy interesante la cuestión de compartir eh, virtualmente con, pues, con mucha gente. Esta, este año, pues el sitio estuvo eh, un mes, cosa que pues, sí. obviamente no podíamos haber sostenido una programación durante un mes, ¿no? En ningún espacio, en, en, en, sí. ni, ni aunque fuera nuestro. Entonces, uh -huh. bueno, en línea se pudo compartir un mes la, la, la programación del festival y, eh, y hemos podido tener intercambios de, de conversaciones pues, con gente de, de toda Latinoamérica, ¿no? Esta tertulia sí. que tuvimos con los festivales latinoamericanos estuvo brutalmente fantástica. Pero, uh -huh. eh, pero siempre esa cosa de reunirnos y como dices tú, o sea, estar, estar ahí, compartir en el, la reacción en el momento, la... La, yo de veras me acuerdo y se me enchina la piel de la... De la... Luego, tú, o sea, porque no solo fueron ustedes, estaba casualmente, estaban Jael, Jacobo y, y, y Guido, este, Ezequiel Guido, que pues, hicieron ellos su presentación y al final hicimos un tete a tete entre ustedes y ellos. Esto estuvo, o sea, eh, orgásmico. La neta estuvo de, de orgasmo total. Entonces, imagínate poder ahí eh, juntar... Eh, lo tuyo con, con, con lo de Jael o con lo de Valeria Vicente, que también la tenemos sí, sí. ahí apalabrada o sea, no, no, no quiero imaginarme lo que, lo que puede ser, pero bueno sí. vamos, ahora sí que, pian, pianito piano, piano, si llega lontano dicen italiano, ¿no? <risa> pero bueno, pues por lo pronto eh, agradecerte muchísimo, quiero ver si Carla nos quiere hacer un comentario final antes de que termine de hacer su quehacer hacer <risa> Por eso no prende su cámara, porque está haciendo su quehacer. Así es. No, pues ya me quiero ir. Ay, no. no, pues este, sí, primero agradecer y todo. Ahorita que escuchaba lo que decía Carolina de las exploraciones creativas, me identifico mucho porque justo yo también ando en el mismo rollo. Eh, de, pues, eh, de aprendiendo música y demás, y que cantando y tal. Son cosas que uno no le dice a la gente cuando lo aprendes ya grande, ¿no? Que no eres un chavito de la adolescente, ¿no? Y, pero pues lo haces porque es algo que te llena, ¿no? En mi casa a mí eso me llena bastante y, y, eh, y justo me, me identifiqué mucho contigo en eso que estabas platicando. Porque también en piezas que yo, que yo hago así, yo muchas las hago pues prácticamente para mi rollo o algo que se me ocurre. Y las últimas, casi todas les he ido poniendo justo música que a mí se me ocurre, ¿no? O sea, tal vez son tonterías o lo que sea, pero finalmente es como ir ahí imprimiendo un poco tu voz, tu propia voz. Y pues sí, este, no sé, yo creo que... No sé, me, me gustó mucho escucharte en ese sentido porque dije, ay, qué chido, ay, <ríe> alguien como yo, <ríe> entonces eso me hizo sentir bastante acompañada, así como dices, ¿no? Que cuando empiezas estas exploraciones, pues las empiezas muy en solitario, ¿no? Y no es que antes compartiendo con medio mundo, ay, mira, es esto, ay, mira el otro, porque pues da pena lo que sea, ¿no? Y pues está súper chido, así que ojalá nos conozcamos un día en persona y podamos hacer cosas divertidas. Y pues ya, muchísimas gracias por, por, por estar aquí en, en Nada es Original, y pues gracias a Micha y a Toño, bueno, a Bund Sí, sí, sí, perdóname, Bunt, perdóname. Bunt, Bunt, Bund, Bund que estás viendo ya, ya. que esta semana está que se quiere ya, ya coger me ya, pestañas. Ya, ya, ya me estaba, ya me estaba este, como la niña del exorcista, no. oye. No me hagas eso. El tigre Toño, digo, el tigre Antonio No, no, no, buen buen bueno, ya nuestro boom, ya, ya oh, relájese, claro. yo sé que usted oh, cámara, así nos llevamos, cámara. ¿verdad? Ahí Entonces, se nota la banda. No, imagínate, Antonio es como, como Hulk, no es él cuando se, se violenta, así que mejor mantengámoslo tranquilo. Pues Antonio, sí, sí, sí. Antonio, ¿qué onda? Tu reflexión final. Pues eh... Pues sí, este, Carla ahora está en mi lista como la de Homero Simpson, en mi lista de, de enemigos, entonces, este, ju junto con, junto con alguno de un sí, favor, ju junto con un personaje que ambos conocemos, que detest detesto ahora, entonces, pero bueno, ah, no. ya se fue. no ahorita chispas se nos fue nuestra invitada pero ahorita la, pero bueno podemos estuvimos estrellando estrellando a los invitados estrellando a las visitas en vez de visitando a las estrellas y ya se fue pero bueno esperemos que regrese pronto. te ves por hablar por banda de banda que no debes <risa> bueno, ah pues mandaste las vibras ahí ya <risa> bueno la, las ondas gregorianas este... Digo, ah, sí. gercianas Gercianas, gercianas, sí, gercianas ya Ay, qué nos, bueno que, que Ya te regresaste. nos sido, pero bueno dijo, <risa> ca, dijo Carolina ¿Saben qué? No sé de qué están hablando Ahí Ya, es. voy, ya sí. estuvo suave perdón, de quejas Perdón, pero también es un espacio de, de harta reflexión este, y, y, y, y, y, y harta este, ¿Cómo se llama? Harta catarsis, terapia Harta catarsis, <risa> harta terapia, pues nada eh, pues sí, eh, finalmente, pues eh, ya fuera, fuera de guasa, pues agradecer a, a Carolina, me parece bien interesante tu trabajo, me gusta muchísimo, cómo, cómo has, eh, lo que decía, cómo has hecho que, que, el, que el sonido, el trabajo sonoro sea tan orgánico a la imagen, a mí me parece extraordinario, yo creo que son lecciones bien interesantes que uno puede ver de primera mano, porque justamente yo era de esos que que dejaba el sonido hasta el final y a ver si se lo pongo y, y nunca se lo he puesto, entonces este, hay, que, hay que tener como, como también como esta concepción de la, de la imagen con el, con el sonido, este... ¿Qué más? Y, y pues, pues gracias por darnos un poco de, de, de tu tiempo, de platicar un poco sobre estas reflexiones estéticas, sobre, sobre, sobre la, la reapropiación, que me parece, insisto, un, un modo de hacer cine pues de, pues tan pandémico, porque nos pues estamos encerrados, no podemos filmar, este, salir como tan fácil... Este, entonces, pues sí, me parece como un recurso bien, bien interesante. Mucho éxito en los, en los nuevos proyectos. Y si, si, si necesitas eh, como, como, como feedback, como. como re, re, ¿Cómo se dice esto? Re, Retro hay, retroalimentación. Para, a mí me encantan los, los juegos, los juguetes y todos estos aparatos ópticos, me parecen sensacionales y es como como cine expandido en su, en, su, en, su, en su más pura esencia no entonces pues pues pues muchas gracias también agradecer a, a Praxedis Razo que nos haya que, nos, que nos haya cedido el, el, eh, su Prax, Praxedis Razum para, para poder eh, tener una charla sin las eh, limitantes del tiempo que la aplicación pues eh, nos exige 40 minutos, se pasan volando y luego uno pierde como la inercia. Entonces está maravilloso que tengamos este, este recurso y, y, y, y pues Ezequiel y, y, y, y Jael pues también tienen... Uh, tienen este pues apenas nació su pequeño, entonces pues un, una felicitación y saludos al Paolo que ya está en esta eh, en esta tierra, ya nos ya, ya, ya, ya será parte de la familia experimental y pues muchas gracias. Buenísimo entonces, sí saludos para para Gael y para para Ezequiel Guido. Y bueno, pues Carolina algo con lo que quieras eh, despedir. Sí, bueno, eh, pues eso, agradecerles mucho, no solo este espacio, que bueno, este, esta charla ha estado increíble, eh, pero bueno, toda la chamba que han hecho, ¿no? Como para seguir difundiendo el cine experimental, que yo sé que no es una chamba fácil, y, y agradezco que hayan insistido durante tantos años en, en eso, en compartir y, y, y hacer comunidad, que creo que es muy importante. Y pues también quedó pendiente otra charla sobre derechos de autor que yo creo que va muy de la mano con reapropiación. Y, y bueno, cuando quieran abrimos otro diálogo porque es también un tema pues muy importante, ¿no? Que en nuestro país siga habiendo pues esa confusión ¿no? de, de autoría, de quién es el material, si hay... Pues sí, como, como que creo que es una concepción que ya tenemos que ir dejando atrás, ¿no? Que no importa tanto... Eh, pues quién produce las imágenes sino quién les da sentido, valor ¿no? y significado para compartirlas entonces pues creo que con eso me gustaría cerrar y agradecerles muchísimo eh, pues Micha, Hunt, Carla y Ultracinema eh, que estén muy bien Gracias, bueno, gracias También eh, Sí Muchas gracias. A, a nuestras escuchas. Sí, gracias Carolina. La verdad es que es una, una buena idea. Vamos a, a trabajar porque creo que sería interesante, como dices, reflexionar. Ese tema siempre es álgido y ese mm. tema se, se, sería interesante platicarlo. Entonces, bueno, ahí, ahí luego te, te, buscamos, te buscamos para eso también. Pues eh, agradecerle al maestro Bund que se tome eh, un momento de su congelada vida allá en el Monterrey canadiense para, para desahogar sus, sus culpas, sus penas. Y a Carla que hace una pausa en su quehacer para poder acompañarnos. Entonces, bueno, muchas gracias. Estamos cercanos. A, de una vez vamos a, a irles avisando que estamos cerca del aniversario sin... sin... Sin pensarlo, ya casi vamos a cumplir un año de estar haciendo este maravilloso podcast en el que hemos aprendido un montón y hemos platicado con gente súper increíble. Y bueno, hay algo algo haremos para celebrar el, el primer aniversario del podcast. Mientras tanto, sigan de cerca las actividades de ultracinema, porque bueno, como saben, acaba hasta mayo. Si todo sale bien, acabaremos con un, un fiestón, una orgía romana acá, casi, casi en Tepoztlán. Entonces, bueno, por lo pronto tenemos un montón de actividades en línea. Nuestra siguiente actividad para cuando este podcast esté al aire eh, será una conversación súper interesante entre tres, eh, cuatro cineastas internacionales el próximo 5 de febrero eh, eh, a través de nuestra... ¿No se escuchó, Micha? ¿Qué pasó? ¿Ya me fui? ¿O qué? No, yo sí lo escuché. ¿Sí? ¿Sí? sí. Dijo entre tres, no sé qué, ya después yo no escuché. Hasta... Ah, entre tre, cinco, cuatro cineastas de la Selección Oficial Internacionales, no les doy detalles ahorita, ya más adelante saldremos sal sal con toda la información. Eh, el 5 de febrero tendremos esta este conversatorio que es parte de nuestros rizomas, como, como ya tuvimos un par, entonces bueno, ahí estén pendientes, tendremos un, un par de clases magistrales y presentaciones de... Eh, presenciales en los estados de los cuales ya les haremos saber y bueno pues gracias Carolina por, por darte el tiempo de platicar con nosotros y, sí. y, y bueno pues ya sabes te, te, en cuanta cosa cosas se nos ocurra que podamos incluirte pues te vamos a, te vamos a buscar para, para darte lata pues saludos hasta Oaxaca Gracias. Y bueno, podcast sí, dedicado al cine experimental. Y como más pirata. de no la edición eres. de Nada excepcional, El podcast nada es, más nada es Pirata y Más hacker Entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultra Adiós. Cinema. Bye, bye, bye. Edición de Hacker